Hola a todos y a todas, espero que estéis bien, que estéis serenos, serenas, que estéis observando el mundo. Este vídeo no trata acerca del coronavirus en sí, sino de todo lo que se despliega a nivel colectivo, conciencia colectiva, masa social, etc. Voy a hacer una reflexión inicial a modo inciso, pero quiero dejar claro que esta reflexión no es una premisa para la crítica que voy a exponer, sino que esta reflexión forma parte de la propia crítica. Bien, respecto a la situación actual de aislamiento, de intercambio masivo de mensajes vía redes sociales, un amigo me decía hace unos días, cito textualmente, <coughs> «Me dan ganas de estampar el móvil contra la pared. Estoy harto de estas megalufadas, de esta pseudoayuda virtual, de este activismo cibernético como modo de anonismo, de dar sentido excepcional y de identidad a la existencia». De esta romantización de la cuarentena desde el privilegio de clase, de la meritocracia individual. Estoy harto porque me decía que esto no trascendía, no había voluntad real y solo ayudaba a confundir más a la sociedad. No guardaba un impulso vital a la lucha hacia una sociedad realmente más cooperativa, empática, justa. Entonces me acordaba aquí del filósofo Benjamin Chulhan en su crítica al postmodernismo cuando habla de este enjambre virtual enajenado, multidireccionado, que apunta a todas y a ninguna dirección, que um, cree poder ser lo que le dé la gana de ser, que se adueña de ideologías de usar y tirar, um, que cree tener la ilusión de estar autorrealizándose cuando en realidad está autoexplotándose. Y en suma, de individuo a individuo, esto creaba este enjambre, están más a este ruido sin verdadera solidez o raíz para los nexos comunes. Entonces, desde la situación actual, aprovechando la situación, nos preguntábamos cuál era el mejor modo de crear conciencia, conciencia real, cuál era el mejor modo de experimentar un cambio desde lo colectivo a lo individual o al revés. Quería hablar de todo este movimiento, del modo de ser, entre comillas, implantado en la sociedad, desde dónde estamos construyendo la sociedad, ¿Dónde queda nuestra autorresponsabilidad? Obviamente todo esto forma parte del espectro inconsciente del ser humano, del control de masas. Entonces me gustaría um, hablar de cómo llegar a una trascendencia en todo esto teniendo en cuenta que la crítica que exponía mi amigo nos toca como personas inmersas en una sociedad occidental con privilegio de clase, con opción de elegir etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor patrón inconsciente, el mejor autoengaño ante uno mismo? es la mejor venda para engañarse? ¿La mejor venda para engañarse a una misma, a uno mismo y no querer ver ni afrontar la verdad de las cosas? Y digo la verdad porque realidades tenemos todos y son distintas. La mejor venda para no querer ver ni afrontar la verdad de las cosas con verdadera lucidez y empatía es la de observar que hace la mayoría, la de excusarse en la mayoría. De forma inconsciente, lo no sé. ¿Por qué? Porque la mayoría equivale a la masa y en la masa todos pasamos desapercibidos. La masa es homogénea, dispersa, turbia, no apunta a ninguna dirección porque no tiene una raíz, porque no tiene una verdad. Déjame decirte algo, si el mundo va mal es precisamente por lo que hace la mayoría, porque la mayoría sigue haciendo lo que hace la mayoría, porque la mayoría nos sirve de autolimpieza, de autoindulgencia para la propia conciencia. Pero la conciencia no es autoindulgente, el que es autoindulgente es el ego. Porque pensamos que si lo hace la mayoría no debe de ser tan malo o estar tan mal. Si echamos la vista atrás vemos que la verdad, la empatía real y la justicia no tienen nada que ver con lo que hace la mayoría. En algún momento de la historia la mayoría ha odiado a los negros la mayoría no ha permitido que las mujeres votaran, la mayoría ha discriminado a otros por su orientación sexual, la mayoría um, ha desprestigiado a los pueblos indígenas, la mayoría ha olvidado a la minoría. Se llaman luchas de la humanidad porque tenemos que recuperar la humanidad misma, porque quejarnos de que el mundo va mal o ponernos una etiqueta postmoderna de buenas personas no va a contribuir a que el mundo cambie. El número de ideologías a las que te escribas con un lema, un clic o un ansia repentina de barnizar tu persona tan solo se convierten en una máscara hueca si no derivan de una verdad profunda, um, en una muestra de identidad egoica, aparente, falsa, en un onanismo individual, aislado. Y no digo todo esto criticando hacia afuera o... Dictando cómo debería ser el mundo. Lo digo por experiencia propia. Porque he caído y sigo cayendo en este juego. Y me decepciono a mí misma y veo mi propio autoengaño, mi modo de usar, mi energía, mis impulsos energéticos para sostener una mentira. No pasa nada, no, no, no sabemos hacerlo de otro modo, no nos han enseñado, pero esto desenergetiza, es un mecanismo de defensa, de supervivencia que utiliza el propio organismo y la propia mente para seguir funcionando pero en una especie de disfunción práctica lo tenemos todo controlado le llaman bienestar occidental mentira, lo tenemos todo dormido decía Ezra Pong esclavo es aquel que espera a que venga alguien y lo libere Esclavo es aquel que espera que venga alguien y lo libere. Ed Pound fue un poeta de la generación perdida, generación que comienza en Estados Unidos con la posguerra de la Primera Guerra Mundial y desemboca en la Gran Depresión del 29. Las obras de aquel entonces representaban a la sociedad norteamericana que posiblemente siga siendo la misma que la de ahora. La inutilidad de la guerra, el interés político-económico, la pérdida de fe ante la moralidad tradicional y en definitiva, la perdida de fe ante el ser humano y ante la vida misma. Aquí encontramos grandes obras como Las uvas de la ira de Steinbeck, el um, Gran Gatsby de Fitzgerald, Adiós a las armas de Hemingway. Esto no ha cambiado mucho desde entonces. No somos hijos de la posguerra, pero sí de una guerra invisible. No hay bombas, pero nos siguen bombardeando. Más sutilmente, tan sutilmente y acabamos convirtiéndonos en tiranas, en tiranos de nosotros mismos. Parece que solo existimos en la guerra, que es la guerra, el conflicto, lo que nos define. No apreciamos la simpleza de existir porque solo nos quedaría la muerte, y ni siquiera eso es cierto porque la muerte está integrada en la vida. Es vivir lo que nos da miedo, es estar vivos lo que nos asusta. Estamos tan rendidos al sistema que no nos vemos y en todo caso esperamos a que venga algo, alguien ajeno que nos salve. Hay algo en nuestra neurosis colectiva, una represión del eros, de la vitalidad, de la espontaneidad que lleva a la libertad propia y desde esta represión anhelamos una dominación, un dictador, alguien que nos guíe, que nos dicte. No toleramos el placer, no, no recuerdo quién dijo esto, nuestra capacidad de tolerar el placer es la misma que nuestra capacidad de tolerar el dolor, no nos autorresponsabilizamos, no nos autoplacentamos, creemos que somos felices pero no es felicidad, es, es dolor, es dolor disfrazado de felicidad. Tenemos que saber tolerar la dicha, tenemos que aprender qué es la dicha. Mientras tanto seguimos perpetuando más problemas y conflictos y guerras. Somos acumulativos, miedosos, cínicos. Creemos que el mundo tiene que cambiar, pero el mundo no tiene que cambiar. El mundo está ahí, la vida está ahí. El mundo, la vida tiene que ser amada, la vida tiene que ser amada. Al ser amada es respetada, al ser amada no es dañada. Al ser amada se tu gestiona solo desde el amor. Es la misma lucha de siempre: el amor y el odio, el dolor y el placer. En el momento abres los ojos a la verdad y no intentas excusarla con la mente con una estructura de pensamiento condicionado, puesto que la mayoría eres tú misma, tú mismo, en el momento abres los ojos a la verdad, generas una energía y un potencial brutal para poder tomar conciencia de tu capacidad de amar y en ese momento amar, estar amando. Y de esa toma de conciencia se despliega una ignorancia profunda y sagrada que te invita a a no ser dueño, dueño de nada, sino a ser con la vida, a amarla como es. ¿Por qué haces lo que hace la mayoría? ¿Por qué haces lo que hace la tradición o la cultura, tu tradición o tu cultura? ¿Por qué haces lo que hace tu padre, tu madre? ¿Por qué haces lo que hace tu mejor amigo, tu hermano, tu primo? ¿Por qué haces lo que te han enseñado a hacer hasta ahora? lo que te has enseñado a hacer hasta ahora? ¿Por qué no te deconstruyes? ¿Por qué no te despersonalizas de tus identidades, de tus personalidades? ¿Por qué no eres tú sin imitar? ¿Por qué no apartas tus máscaras? ¿Por qué no te liberas? que no le preguntas a tu corazón que es el que siente el corazón está mucho más allá de cualquier tipo de enemistad de odio de ego de separatismo creado por la tradición la cultura el miedo el corazón está libre de percepción errónea porque no juzga quien lo siente lo sabe quien lo siente lo sabe le dijo Marley quien lo siente lo sabe el que sabe la verdad la verdad es, es esto, no hay miedo aquí, nunca hay paz. La minoría ha sido siempre la de los locos que han despertado, la de los locos dispuestos a cambiar el mundo desde esta verdad. Cuando los locos seamos más, los locos serán ellos.